Hola, <risa> otra vez salté. Es que la primera vez que hice este salto fue porque se me cayó el puente en el video pasado y me gustó. Entonces, hola, bienvenidos a este canal Violín de Liz y en esta ocasión les quiero contar el story time de cómo encontré el violín que estaba buscando. Seguramente, ya sea que vayas a iniciar en el proceso de aprender a tocar el violín o ya lleves años en este, pues eh, vas a pasar o has pasado ya por el camino para encontrar el violín que te haga sentir bien. Y estoy viendo que el audio eh, lo van a escuchar mejor porque lo que pasó es que este microfonito de solapa pues no tenía batería y ahorita estoy viendo que me está eh, reportando que el audio se escucha bastante fuerte. ¡Ay caramba! Pero bueno, sigamos. Eh, pues miren... Tengo yo 12 años, para entrar en contexto, este violín lo compré en 2015, o sea, hace 5 años. Y eh, no recuerdo en qué año tenía 12 años, pero haciendo base, básicamente los cálculos rápidos, eh, pues fue en el 2003, más o menos, donde yo decido aprender a tocar el violín porque me parecía un instrumento bien chiquito, bien portable, eh, no era tan grande como la guitarra, eh, estaba eh, de moda porque la película del Titanic eh, tenía una escena magnífica de, de un cuarteto de, violinis, de violines, vaya, del violín, la viola, el chelo, el contrabajo, pero que para el público en general eran violines. entonces Y aparte escuché a alguien que iba a tomar clases en una escuela que yo no sabía que daban clases de violín. Entonces, todo esto conspiró para que yo decidiera, voy a tocar el violín. Y lo primero que hice, aparte de irme a inscribir a las clases de música, fue ir a comprar el violín. Yo le dije a mi mamá, que siempre me ha apoyado, tengo una madre súper, súper linda, eh, amorosísima. Y eh, fuimos al centro de la Ciudad de México, a la calle de Mesones, eh, a buscar el violín y eh, hay una casa que es la casa Berkham, que es la primera casa de música en yo creo que en todo el país, que está justo en la calle de Mesones, casi esquilna con la calle de Simón Bolívar eh, está muy muy en el centro de, del país esta casa es emblemática y es de prestigio, entonces esa era la casa que nosotros conocíamos porque ahí habíamos comprado un teclado como este y de hecho por eso enfoqué la cámara así. Este teclado, no lo van a creer, pero yo lo compré en $30 dólares con su estante y con su silla. No cuesta eso, pero son las ventajas de vivir en Estados Unidos que los productos de segunda mano los malbaratan. <ríe> y sí, los productos nuevos son muy caros. ¿eh? De hecho, para eh, comprar bien hay que comprar en oferta. Pero volviendo, en la casa Bergam habíamos comprado el teclado porque yo aprendí a tocar el teclado. Si yo mal no recuerdo, creo que a los nueve años. Y fue porque mi mamá le pidió a un primo, tío mío, bueno, realmente es mi tío, pero como éramos de una cinco años entre nosotros, le pidió que por favor fuera mi maestro personal de piano. Y yo siempre fui una eh, niña que no podía concentrarse bien. Entonces este maestro sufrió mucho conmigo, pero logró el objetivo de enseñarme a tocar el piano. Entonces yo me sentí súper poderosa y trasladé las notas del piano a la guitarra, con acordes obviamente, y ya sabía tocar la guitarra según yo, obviamente no la sabía tocar, pero en el contexto eh, de fiesta, de que llevas tu guitarra, pues sí. Entonces dije, pues si yo hice esto con, con, con el, la guitarra, obviamente voy a poder trasladar las notas al violín. Obviamente eso no era cierto, ¿verdad? Pero <risa> digamos que así eh, empecé al camino y fuimos a Casa Berkham. Fuimos a otras casas de música más, ¿eh? no crean que a esa fue la única, pero en Casa Berkham, eh, con la experiencia anterior, yo había ido a otras casas de música, a otras tiendas a preguntar. ¿Cuánto costaba un violín? Lo primero, es que, lo primero que me dijeron, que me respondieron a la pregunta de cuánto cuesta un violín es ¿Qué talla eres? Yo dije, madre mía, ¿son por tallas? Es muy conocido que en Ciudad de México, como te ven, te tratan. Si te ven que no sabes mucho, los precios elevan, los vendedores eh, tienen o tenían la habilidad, eh, el colchón de regatear contigo y de llegar pues a un precio final. Entonces tú podías como pedirle, oye, bájale tantito para que me lo lleve no está en mi presupuesto. Es muy muy de Ciudad de México regatear. Ya en los últimos años ya los precios han sido fijos, pero en ese tiempo todavía se podía regatear. Uh -huh. Y eh, en las tiendas formales no regatear pero decían, ok, vamos a ver qué promociones hay, si hay algún cupón, iban con el manager y el manager autorizaba o no un descuento. Bueno, me dan un violín de tres cuartos de la marca, si no me equivoco, San Antonio. Y esa marca, yo creo que por eso, eh, esa marca y yo no nos llevamos muy bien, porque eh, estaba en casa Berkham y fue de los peores violines que he tenido en mi vida porque estaba pintado muy bonito el violín, como un acabado de estos que le dan a, las, a los muebles eh, preciosos, pero cubrían las vetas del, del violín. Ya después, con el paso del tiempo, pues me di cuenta que era muy importante que la madera eh, tuviera muy, buena, muy buen barniz. No era yo tres cuartos, tuve que vender ese violín y comprarme otro más. Y conforme fui cambiando de violín y de violín, pues me di cuenta que no era suficiente. Creo que nunca nosotros como seres humanos nos conformamos, pero no era suficiente, entonces compraba el violín y lo revendía, lo compraba y lo revendía. No duraba con un violín más de tres meses, entonces abrí mi cuenta de Mercado Libre en México y yo era una exitosa vendedora de violines porque obviamente los compraba a cierto peso a precio y le perdía. Después decidí ya no perderle y los daba al mismo precio. Y después decidí no solo no perderle, sino ganarle un poquito más al violín que iba yo comprando. Entonces la experiencia de ir cambiando de violines fue, fue siendo agradable porque yo ya no perdía dinero. Por lo menos me enfocaba en no perder dinero y, a, y ganar un poquito. Entonces me di cuenta que iba yo ganando, ganando, ganando. Y podía yo aspirar cada vez a un violín más y más caro. Entonces, para yo aumentar el valor del violín, lo que yo hacía era, empecé a comprar ya violines eh, que yo iba a la tienda. Violines eh, pues baratos, 100 dólares, y ya le empezaba a poner cuerdas caras. Eh, eso fue lo que, eh, cuerdas caras, le compraba su, su brea. Esta siempre ha sido mi favorita, no la tengo aquí. <risa> eh, pero eh, le compraba cuerdas, eh, la cuerda de mi obligator. Siempre, siempre, por eso creo que fue mi favorita, porque le daba un valor muy especial a los violines. La gente que empezaba a comprar decía, ¿en serio es de oro? A ver cómo suena y guau, wow, ¿no? Eh, también eh, de, de pirastro, primero empecé con unas breas alemanas, que, que pues porque no conocía, ¿no? Después me, me, me fui educando en los accesorios y ya la gente que me compraba los violines se sentía como muy feliz porque... Me decían, es que yo no sabía que estos accesorios podían hacer sonar un violín tan sencillo, pues más bonito, sin que yo gaste más. Y yo les decía, si yo te estoy cobrando el valor del violín, pero cuesta un poco más, porque ya tiene estas cuerdas, estas cuerdas solas cuestan tanto. Y yo los mandaba a sitios como reconocidos, para que se dieran cuenta que pues yo les estaba dando un valor agregado y a la vez estaba cobrando un poquito más por el servicio, ¿no? El servicio de, de escoger un accesorio que les iba a hacer muy, amena su proceso de, muy ameno su proceso de aprendizaje. Llega el momento en que una de mis mejores amigas eh, recibe una herencia para comprar un violín. Eh, es un, es un, una historia como muy personal de la que yo no conozco y no voy a ahondar mucho, pero tenía un presupuesto. Y el presupuesto que ya tenía era para ya comprarse un violín de unos 500 dólares en ese tiempo. 2013 más o menos. 2014. 2014. Por 2014 unos 500 eh, eh, dólares. No estoy haciendo muy bien las cuentas, pero, <risa> pero era un buen dinero. Ya era para comprar un violín entre profesional y de estudiante, así como que no podía costearse un violín profesional, pero sí uno de estudiante que le duraría unos 10 años. Entonces, o incluso toda la vida, ¿eh? dependiendo de qué tipo de violín y cómo lo, lo traten. Y aquí es donde yo le, le comento a mi amiga, bueno, yo no puedo comprarme un violín como el tuyo, pero yo con muchísimo gusto y placer me ofrezco a ir contigo al centro y a, a ver los violines y tú lo compras, pero no te va a hacer eh, mal que yo vaya contigo, que veamos, y después a lo mejor vas con tu maestro de, de música. Ella decidió eh, comprar el violín conmigo y fuimos a varias casas, entre ellas a la casa Warner y ahí eh, estaban los violines buenos, y sí nos dijeron que si nosotros rompíamos alguna cuerda, la teníamos que pagar. No querían dejarnos probar los violines. Eh, y nos trajeron un arco muy sencillo. Porque para eso, una cosa es el violín y la, cosa, la otra cosa es comprar el arco. Se compran aparte. La, eh, yo, como dato adicional, me quedé con un arco muy sencillo de fibra de carbono. Porque el arco original, pues lo perdí. Lo perdí tocando con una orquesta y alguien se llevó mi arco. Yo me traje el de esta persona y jamás supe quién fue. Y yo me imagino que esta persona también. Lo malo es que el, el arco que yo me traje era de tres cuartos y era de malísima calidad. Entonces yo supongo que esta persona es, fue una, un menor de edad y nunca se dio cuenta realmente de lo que pasó. ¿no? <risa> eh, bueno. Eh, vamos a la Casa Berkham y el trato es totalmente diferente. En Casa Berkham de Ciudad de México, que ya les estoy diciendo que mi primera experiencia fue mala, pues esta no. Tienen una bóveda, en serio, tienen una bóveda que es un cuarto donde están tapizados de violines de altísima calidad. Y en esa bóveda tú puedes probar el violín, pero ya los violines de bóveda están arriba de los mil dólares. No teníamos mil dólares, ¿verdad? Teníamos la mitad de ese presupuesto, pero empezamos a probar violines. A ver, pásame este, pásame el otro. Y cuando llegamos el más bueno, le dije, oye, ¿y qué hay? ¿Tienes algo mejor que esto? Siempre hay que preguntar, ¿tienes algo mejor que esto? Entonces nos pasaron a la bóveda como si estuviéramos comprando joyería. Y sí, de hecho, eh, hay gente que va a comprar violines, los compra, los mantiene, los cuida y los, los revende porque es una inversión. Entonces, esto es como otro para otro tema para tratar, porque luego eh, hay gente que acapara el mercado de los, de los violines, no sabe tocar y hace que encarezcan estos, y eso limita a los que realmente sabemos tocar el violín, nos limita a adquirir un buen violín, ¿no? O sea, es como la demanda es mucha, incrementan el valor de los instrumentos y nos hacen cada vez más imposible obtener un buen violín. Bueno. Volviendo a la bóveda, eh, como no era nuestro presupuesto, eran increíbles, pero es eh, probar un violín de bóveda a mí me sirvió mucho porque un violín que estaba afuera de la bóveda, aunque ustedes no lo crean, sonaba mejor. Todos los violines fuera de la bóveda, de, de, obviamente de buena calidad, que pasaban los 500 dólares, tenían cuerda, cuerdas dominante y esas cuerdas son bien famosas porque son las cuerdas les digo que más baratas para estudiantes y como les recalgo cada, en cada video hay que cambiar las cuerdas cada seis meses continuemos yo le dije sabes qué amiga ese violín tiene un sonido muy especial L se les voy a describir era un viol era un sonido limpio no se escuchaba ningún ruido solo tenía el primer afinador y un poquito brillante hay violines que tienen sonidos más oscuros, más graves este era un, como entre medio y agudo, pero era dulce ok y yo no, no, o sea dije bueno, pues sigue usando Dominant o este, de hecho creo que le pusimos la Mi de Oro porque yo siempre he sido muy fan de esta cuerda necesito probar más, pero es que no hay otra cuerda que le supere si no es la mil de oro de Obligato, es la mil de oro de Eva Pirazzi. Pero bueno, eh, la que haya y que esté más baratita. Eh, compramos el, ese violín y, bueno, ya lo compró, yo, yo di mi, mi, mi visto bueno. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué, amiga? Me encantó tanto tu violín que yo quiero ahorrar y quiero comprarme otro igual porque ese violín era de una serie. Entonces quería decir... Para mí, dije, es que esa serie salió buenísima Y eso es muy bueno, ese es otro tip en este History time Cuando tú escuchas un violín muy bueno, pregunta qué violín es Te la serie, por lo general siempre vienen adentro Este no la trae porque este es un violín hecho a mano de un luthier que, que me lo dio así Pero los que están en serie, era un violín eh, no, me, no sé si era un Hoffman o sea, era un violín alemán, pero fabricado en China. Porque lo investigué y era fabricado en China. Entonces, al año siguiente yo tuve la oportunidad de ir a China. Fui a, a la ciudad de Jefei, China, por un proyecto de robótica. Para los que no sepan, porque no lo saben, eh, la razón por la que no me ven no me han visto muy activa en los videos es porque pues, hago otras cosas como ustedes, ¿no? Entonces, mi profesión es... La robótica. Y mi pasión es la música. <ríe> y ya en algún momento convergerán estas dos pasiones. Pero mientras tanto, me mandaron a Jefei eh, a un evento de robótica. Y de ahí, pues, viajar tan lejos. Pues, por lo menos, siempre que me mandan lejos, sobre todo China, eh, Japón, siempre busco... Eh, Busco, busco tener un tiempo para mí, yo pago mis viáticos de placer, ya que me pagaron el boleto, les digo oigan, por favor, el de regreso denme dos semanas más, tres yo pedí un mes <ríe> sí, me, yo dije, no, denme un mes sola en China y otro mes <ríe> para viajar con mi equipo, es que era el viaje del siglo para mí o sea, era China el lugar donde eh, están los violines antiguos, la muralla china, una de las, de las culturas más antiguas del mundo existentes. Fan de China totalmente. Bueno, y aparte, estaba el lugar donde, de donde salió la serie de los violines. Ese violín no lo encontré en México, no lo encontré en Estados Unidos, eh, entonces, pero sí estaba en China en existencia. Y dije, en lugar de que me lo traigan, Voy por él. Y eh, hay una persona que comentó en el video anterior que si yo puedo hacer un video de cómo viajar con el instrumento. Claro que sí, es un video que, que lo tenía ya pensado. Y qué bueno que me animas y me recuerdas. Pero básicamente eh, en ese tiempo y actualmente, porque pues obviamente viajo con el violín, te permiten llevar el violín, específicamente el violín como maleta de mano. Algunas aerolíneas te cobrarán la maleta de mano o no, pero eh, por ley puedes viajar con, con un instrumento. Uh -huh. Ahora, si sí te van a preguntar por qué estás pasando el instrumento eh, en cada país, ¿no? Una cosa es que puedas viajar con el instrumento y la otra es que en la, en la frontera, en inmigración de cada país, te digan, ¿va usted a tocar el violín en la calle? ¿Viene a trabajar ilegal? Esa es muy diferente, entonces Tienes que explicar eh, a qué vas, pero en ningún lado te permiten ir a trabajar sin una visa de trabajo, como un dato adicional, ¿verdad? <ríe> y si tocar el violín en la calle, eh, se, no, no lo ven bien, no lo ven bien. Mucha gente lo hace, pero sí no lo ven bien. Entonces, eh, bueno, yo voy a... ya tengo la dirección, ya tengo planeada ir a esta ciudad, y casualmente, en Beijing, hay tiendas que tienen este violín en existencia. Pero como todo está en chino, y en China no hablan muy bien inglés, lo hablan muy bien para venderte, te hablan en español, en el idioma que tú prefieras, te van a vender lo que sea, y van a regatear contigo. Pero, si ya les preguntas datos más eh, como, oye, estoy buscando este violín, ¿cómo puedo llegar? Solo en el hotel te dicen cómo llegar a lugares y en el hotel el módulo de, modo de información es importantísimo. Afuera la gente es muy amable, se comunica con el lenguaje corporal, con el Internet, eh, tienen otras redes sociales, olvídate, no hay Google Maps, no hay Facebook, eh, no, el WhatsApp creo que sí había, creo que WhatsApp en ese tiempo sí. Entonces, bueno, ellos no conocen esto. Eh, o si lo conocen, saben que es ilegal, pero pueden usar un proxy que lo que hace es que cambia tu IP. Entonces tu celular piensa que no está en China o tu computadora piensa que no está en China. Ya puedes acceder, puedes saltar esta muralla china eh, digital. Bueno, entonces por la muralla china digital, pues no hay nada y es muy difícil moverse. Voy a China, eh, Beijing y hay una calle dedicada a los instrumentos y cómo me recordó la calle de Bolívar del Centro Histórico entonces voy y no les miento, o sea, estaba en China yo no iba a volver a China, hasta la fecha no he vuelto Ch a China y quiero volver pero, o pues, sea, está en China ir a China <ríe> entonces eh, pasé... no, y, y ya para como adicional no nada más compré un violín compré una guitarra y un violín ese día sí <ríe> Eh, paso y este, yo iba por una guitarra y un violín entonces voy a las tiendas y veo absolutamente todas las guitarras y de hecho las guitarras Ibañez que son manufacturadas en México allá están muy bien valoradas y uno de los vendedores me dijo oye, ¿te llevas una Ibañez? y le dije, de ninguna manera <risa> no porque no sean buenas es que si vengo a China no me voy a llevar un producto que salió de México para regresarlo a México no, no bueno, compré una guitarra excelente para uno de mis alumnos eh, de robótica en ese tiempo que había viajado conmigo a China, pero él se fue a otra parte. Eh, yo me quedé en China, le compré su guitarra, eh, compré el violín y yo viajé con dos instrumentos. Sí, con dos, con una guitarra y un violín, obviamente pagando un equipaje extra. Y también quiero recalcarles que para salir de China me reuní con una persona y eh, para no pagar equipaje extra esta persona registró la guitarra como suya y yo no quería soltar pero violín para nada bueno, compro la guitarra muy barata, excelente calidad me dice mi alumno, mi maestro me felicitó esta guitarra dice que donde la compré le conté la historia yo, yo sé escoger instrumentos <risa> yo lo sé <risa> bueno Llego a la parte de violines, ninguna tienda me los probaba, la gente muy amable, eh, te ven extranjero, dinero, no saben de dónde eres, pero hablas inglés, entonces dinero. Eh, y sí, o sea, realmente mis pesos mexicanos allá yo los sentía rendir. Era demasiado barato China y obviamente hay, hay de todos los mercados, pero yo estaba muy, muy tranquila. Eh, en China y como como datito adicional de vida cuando ustedes quieran viajar no necesariamente la distancia va a definir el precio, a lo mejor viajar eh, fuera de tu país te va a salir incluso más barato que viajar dentro de tu país volviendo a Beijing, China <ríe> y a la calle de los instrumentos bueno, pasé por todas, absolutamente por todas las tiendas de música. Primero compré la guitarra y me regresé al hotel a dejar la guitarra. Después, ese mismo día, eh, me saqué todo lo que... Bueno, saqué dólares en efectivo porque ya estaba preparado, ¿verdad? Para comprar el, el violín. Saqué los dólares en efectivo por si no me alcanzaba. Iba yo a pagar la tarjeta. Pero dije, no, o sea, yo estoy aquí. Si el violín es un poco más caro, le digo que le pago el resto en dólares. Entonces saco dólares, eh, voy al banco y saco yuanes. O sea, tú llegas al banco en China, a cualquier banco, con tu pasaporte. Le das, quiero, quiero yuanes. Eh, le das los dólares, tu pasaporte y te lo regresan en yuanes. Entonces saqué dólares, saqué yuanes. Eh, el cajero, si mal no recuerdo, el cajero me daba dólares. En serio. <risa> así, así de, de modernos están. Bueno, tampoco me sorprendo porque en, en Ciudad de México también, si tú eres extranjero y pides que el, el cajero te den dólares, te lo dan en dólares. Detecta rápido la, la tarjeta internacional. Eso es lo que pasa. Obviamente, como mexicanos, a nosotros no nos dan. Mexicano en México no te dejan escoger dólares, pero extranjero en México o con una cuenta internacional ¿quiere usted dólares? bueno, en China también entonces llevé yuanes, dólares, eh, y la tarjeta de crédito, y la tarjeta de débito y ya estaba yo lista para tome todo mi dinero, quiero el mejor violín <risa> que pueda pagar bueno, que pueda pagar <risa> eh, llego a un lugar, y no les miento, después de una hora de probar los violines porque fue un lugar, fue mágico Una casita de violines Tengo un video de, de menos de un minuto Donde es donde Llego a comprar este violín Y está el luthier dándomelo <ríe> eh, Y bueno, y certificándomelo eh, Ya tenían una plantilla Solo hacía falta la firma de él Para, para eh, corroborar que está certificando el violín Llego y voy probando Y me encuentro con esta maravilla entonces, eh, me, de hecho me dieron, me dieron solo la maravilla, me dieron un arco muy básico, también por eso es que no me molesta haber perdido el otro. Y este, eh, todavía lo tengo, este estuche es el estuche más barato que pueda haber para violines, pero de hecho me gusta mucho porque también es el más ligero. Los otros que, que yo quisiera son de fibra de vidrio, pero no he tenido la necesidad de, de hacerlo, de, de comprarlo y para utilizarlo. Y eso que vivo en un lugar donde afuera, si ustedes veis, vieran la ventana, está ahorita lleno de nieve. Entonces ya hablaremos de las temperaturas de violines. Como que estoy terminando el año con muchas ganas de volver a hablar del violín. Entonces atentos, suscríbanse, campanita y ya saben. Y comenten, aprovechenme porque ahorita yo les contesto. <risa> ahorita estoy al pendiente. Bueno. Me enseñé esta preciosura de violín y me enamoro del de, de sonido. Este no es tan dulce como el que yo quería comprar. Este era más profundo, pero era tan. sonaba tan imponente. Está desafinado. <risa> sí, me dicen, oye, tócalo, está desafinado. Ya saben que desde que se me. Del puente. Desde que se me curvió el puente, que fue en este año. Ahorita ya, lo, ya aflojo las cuerdas. De hecho está un poquito tensa. Vamos a aflojar ya. Pero no tanto porque entonces el puente se mueve y el servicio de que Luthier me hizo de 70 dólares de ponerme el puente en Estados Unidos, lo pierdo. Entonces no. <risa> bueno, es un sonido fuerte. Eh, ustedes podrán ver en otros videos, a lo mejor en unas partes toco tantito para fines demostrativos, pero este canal se trata más de una comunidad de violinistas nuevos, intermedios avanzados. Bueno. Um, y me encanta, me enamoro y digo, este violín es el adecuado. Entonces, más o menos, esta es una historia personal, pero más o menos es lo que pasamos para encontrar nuestro violín. Y ya que encontramos nuestro violín, luego queremos otro para este no sacarlo, para no perderlo, para no ponerlo en riesgo, para que no nos lo roben en el camino, para que no se... Eh, para tocarlo solo en los conciertos y tenemos otro de práctica bueno, yo, yo ahorita en este momento nada más tengo este, pero sí he llegado a tener dos hasta tres uno para el concierto, otro para práctica etcétera, bueno eh, me dan el precio y no me alcanza, ok, no me alcanza, estoy a algunos eh, buenos dólares de que no me alcanza, pero estoy tan lejos y no me alcanza ni con el crédito, juntando no me alcanza, ¿ok? Entonces le digo, mira, y le enseño, esa es mi tarjeta, este es mi débito, y le enseño todo lo que llevaba a la vendedora, y le digo, vengo de muy lejos, yo respeto tu trabajo, respeto todo esto, pero me acabo de enamorar de este violín, entonces yo quiero ver la manera en llevarme el violín. Quítame el arco, quítame el estuche, lo que tú quieras quitarme, pero por favor... Véndeme el violín con el dinero que tengo. No les estoy diciendo la cifra y creo que nunca les voy a decir cuánto costó esto, pero así estaba la situación. <risa> Entonces, esta señorita dice, un momento, y yo dije, va a ir por el manager. No fue por el manager, fue por el luthier. El luthier llega con su mandilito, estaba trabajando, y me dice, oh, ok. Y sí lo reconocí porque, para empezar, yo jamás estaba todo en chino. Estamos, a, estamos de nuevo en este contexto. Estaba en todo en chino. Eh, yo no reconocía, no sé leer eh, chino, no sé leer los kanjis, nada. Eh, pasaba por tienda, por tienda y nada más con los números, pues sabía cuánto costaban las cosas. Y pues obviamente... El, el, yo sé que no tengo que preguntar que es ébano, que es maple, que está flameado que las vetas, no algunas cosillas pues sí me las daban en inglés como los años de secado, está flameado o no eh, qué tipo de madera tiene las costillas ese tipo de cosas sí pero hasta ahí, ¿no? hay, hay, hay un límite bueno es, empiezo a ver arriba y el luthier tiene fotos con violinistas internacionales reconocidos entonces yo no esperaba que Lutier a mí me atendiera, yo no soy un violinista ni de tantito reconocido, ni bueno, ni nada, ¿no? Lutier llega, lo reconozco y, y me siento tan avergonzada que lo que primero que le pido es que me disculpe por interrumpirlo eh, y ya le cuento la situación y le digo, ¿sabe que Estoy muy apenada de que lo hayan sacado de su taller esta es la situación, yo amo este violín, pero si usted eh, tiene otro violín similar que cueste menos, eh, yo estoy abierta a las opciones, pero realmente me enamoré del violín, vengo de México, dudo mucho que vuelva a Beijing, eh, yo me voy mañana, y sí me iba mañana, me iba, me iba al día siguiente de, de, de Beijing, eh, y me iba a Japón, a Osaka, Japón, le, le decía yo me voy a Japón y de Japón yo me voy, yo así bien internacional, ¿no? Yo me voy a Hawái porque tengo un vuelo con muchas escalas ya que fue un vuelo barato. Y de ahí yo ya me voy a México. Estoy confundiendo los viajes, ¿eh? La verdad. Pero la cuestión es que yo ya no iba a estar en Beijing. Eso sí era muy cierto. El, el Lutier me dice, sí, te acepto el, el dinero y como hay una cultura en China de que si tú te dan un te dicen que el objeto vale 100 realmente el objeto vale 10, o sea el 10% del 100% tú puedes regatear, entonces yo estaba en el, en el regateo, pero yo llegué al límite, o sea el luthier me dijo estuve, estuve regateando y explicando con el luthier por por 30 minutos, el luthier no entendía que yo ya no tenía más dinero el luthier estaba en este juego de regateo entonces yo le decía, es que yo ya no tengo dinero, inclusive le dije, solo necesito 100 dólares para regresar a mi país, 100 dólares y todavía tenía que ir a Japón si sí, ya me acordé que si sí era Japón, Osaka tenía que estar tres días en Osaka, Japón con hospedaje ya pagado, pero tres días en Osaka, Japón y sin, sin los sin... <ríe> tienes que pagar la comida, pues yo ya me, ya me veía eh, con las con las sopas ramen y efectivamente eso fui, <risa> eso hice, ya, eso ya será otra historia, no pasó eso, pero bueno, sí comí bien. <risa> eh, me da el violín y me dice, muy bien jugado, yo, gracias, estaba sudando, o sea, él dijo que yo fui una maestra del regateo, pero la realidad es que no era una maestra de regateo, era una persona que ya no iba a tener la oportunidad de comprar esta preciosura. Y eh, esa es la historia de, de este violín. Eh, llegó, como les digo, yo salgo de Beijing, China, con otra persona. Eh, nos encontramos en el aeropuerto para regresar juntas a México, porque era un viaje muy inter internacional. Entonces esta persona, su papá, ya mayor de edad, me dijo, oye, tú que estás un poquito más grande, no puedes regresarte con ella porque no encontramos un vuelo... Eh, por vuelos, no. compramos los vuelos en grupo pero eh, para mí no era ningún problema estar solo en, en, en el mundo pero para otras personas no es que no fuera algún problema otras personas sean más precavidas que yo, yo siempre no eh, eh, he dado muchos saltos de fe en la vida <risa> he tomado riesgos cada vez los tomo menos porque cada vez voy madurando más y, y cada vez Así va pasando la, la situación. Bueno, eh, yo viajo con el violín y con mi equipaje de mano. Esta persona me ayuda a trasladar la guitarra y regresamos a México muy bien. En cada aeropuerto nos revisaban los instrumentos, eh, los llevaban al laboratorio. Me imagino que buscaban eh, productos ilegales como drogas, por ejemplo, el tráfico de drogas. Alerta aeropuerto, el, también soy fan de ese programa. Y ya regresaban los instrumentos, los instrumentos estaban limpios, eh, no pasaba nada, y así fue como viajamos. Y luego cuando yo llego de, yo me muevo de México a Estados Unidos, yo viajo con una mascota. Y lo estoy diciendo porque sé que a algunas personas les interesa saber cómo viajar con un violín. Viajar con un violín no es ningún problema. El problema es cuando tienes instrumentos más grandes y los va los. los documentas, o sea, los ponen abajo del avión o en un autobús, etcétera, se pueden romper. Lo que yo hice, eh, de hecho, este, como viajaba con un perro, me decían eh, si usted viaja con un perro, no puede viajar con absolutamente nada más. Y eso incluye al violín. O sea, o el perro o el violín. Y yo dije, no. Ninguno de los dos. A mí no me dejan escoger entre mi perro y mi violín. <ríe> mi perro y mi violín son igual de importantes para mí. Entonces, lo que hice fue... Eh, Poner el, el violín en una maleta O sea, lo pongo en el estuche eh, Y en la maleta lo lleno absolutamente de ropa que no pese mucho Y el violín estaba dentro de una maleta rectangular Lleno de ropa suavecita O sea, de, de toallas, de, de lo que sea que no pesara mucho Porque también eh, dependiendo de la aerolínea Algunos te permiten más peso que otras Pero actualmente... Uno viaja entre 20 y 22 kilos, antes eran más lindos y te, deja, te dejaban viajar con 25 kilos Pero ya cada vez se, po se ponen más este, capitalistas y cada vez te van quitando los kilos y te van cobrando más Bueno, Entonces metí esta, esta, este violín en la maleta y yo dije por dios eh, que no se vaya a romper <risa> y si sí, no, no se rompió es como cuando recibes un paquete que lleva muchas bolsas de aire. Bueno, en lugar de bolsas de aire, lo que yo eh, trataba de hacer era que no, el violín no tuviera nada con que chocar. Uh -huh. Inclusive dentro del violín, les voy a decir dónde. Les puse calcetas. Calcetas son socks este, en inglés, para los que me vean de otros países. Calcetines, eh, medias, en España le llaman. Pero en esta parte, como aquí puede chocar... Aquí le puse calcetines. Obviamente, esta, esta no, aquí no le pongo nada. Pero aquí nada más para que no chocara tantito. Para que quedara totalmente bien. Y ningún accesorio. Uh -huh. Ahorita los accesorios que tiene: pues es la sordina que no he abierto. El cojín. Y ya. Y básicamente, eso, esa es mi historia contada con mucha. Eh, como soy yo. Sin un guión, Recordando. Eh, cómo fue este proceso y también para checar si mi audio se escucha bien y, y ver cómo este proceso de creación de videos está evolucionando eh, lo que uno deja de hacer se le, se le olvida y la iluminación y bueno, creo que ahorita todos nos entendemos más de que crear contenido digital es, es, es todo un trabajo no desde pensar qué vamos a decir, la cámara las luces, peinarnos eh, dar nuestro fondo, que no que no nos dé vergüenza que pase algo por atrás eh, cuidar el, el ruido encontrar un espacio en el tiempo en que si vives con la familia pues no molestes a los demás y bueno, pues tú y yo nos vemos en otro vídeo muchísimas gracias por el apoyo que eh, siempre he tenido de ustedes en el canal, a pesar de que yo no les traigo mucho contenido ni he sido continua ni nada eh, pues he estado pensando en que quiero hacer un giveaway pero no lo voy a hacer ahorita, ahorita porque pues quiero que la gente que me ha apoyado despierte y se dé cuenta que aquí estoy entonces voy a esperarme tantito a que la gente se dé cuenta que aquí sigo y yo les decía en la pestaña de comunidad que, que quieren eh, les decía que se querían un juego de cuerdas un violín ¿qué otra cosa les di a elegir? no me acuerdo pero... Alguien dijo que un juego de cuerdas y creo que eso va a ser porque eh, lo más seguro es que va a ser internacional <risa> el envío. Entonces un juego de cuerdas eh, puede ser lo más sencillo de mandar y sin riesgo a que a ustedes les vayan a cobrar el impuesto aduanal. aduanal porque si tú recibes un paquete internacional, eh, dependiendo de las normativas de tu país, pues te cobran un impuesto. Entonces eso es lo, eso es lo que me... Me preocupa, ¿no? Eh, bueno, pues sin más por el momento y muchísimas gracias por verme. Si no estás suscrito, suscríbete. Activa la campana de notificaciones para que cuando esta persona que soy yo se le ocurra traer contenido, pues te avise y ya tú decidas si lo ves o no. Y por favor, dame un like para yo saber que te está gustando lo que estoy haciendo y que lo siga haciendo pues más a, a menudo. Tu reconocimiento... Siempre es bien recibido y pues me alienta. Bye, bye.